¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de estar compartiendo nueva vez con cada uno de ustedes en esta que es su fuerza informativa, sobre todo en esta emisión de este lunes 18 de mayo, en 55 minutos, su amigo Arismendi la Antigua, le estará presentando todo lo a acontecer en el ámbito nacional, internacional y por supuesto el ámbito regional, local. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional... El gobierno español pedirá prorrogar el estado de alarma un mes más. Chile, desierto tras brusco incremento de casos de coronavirus. En el ámbito nacional, presidente Danilo Medina informa sobre la apertura gradual de la economía. También un apagón finaliza la rueda de prensa del COVID-19 de salud pública. En el ámbito local-regional, Matan mujer de un disparo en San Francisco de Macorís. También matan hombre de un cartuchazo por viejas rencillas personales en San Francisco de Macorís. La Policía Nacional activa la búsqueda de un hombre por la muerte de otro en esta ciudad. Joven muere electrocutado en San Francisco de Macorís. Policía apresa a tres jóvenes por el robo de una casa en Tenares. También el pastor... Josué Tineo ya está en tierra dominicana. En otra información, muere adolescente ahogado en el río Yuna. También vamos a ver las diversas declaraciones de las personalidades sobre el discurso del presidente Danilo Medina. Y comerciantes, saludan la reapertura de la economía. Usted no se mueva de su televisor, porque luego de la pausa retornamos con más de esta que es su fuerza informativa. Sobre todo... Bien mis amigos a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio la fuerza informativa sobre todo antes de iniciar con las informaciones en el ámbito nacional nosotros queremos felicitar y a Rudy Matías quien en el, en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños así es que muchas felicitaciones para ti y que Dios pueda llenarte de dicha y bendición para ver para que puedas ver todas tus metas realizarse así es que de fiesta de cumpleaños nuestro queridísimo amigo rudy matías señores eh, ya nosotros entrando con las informaciones en el ámbito nacional y es que el presidente danilo medina informa sobre la apertura gradual de la economía vamos a escuchar la parte de la locución de anoche del presidente de la república danilo medina escuchemos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por mipymes y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas seguiré, si, seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el Gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente, nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aún si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, Uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El Gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo de del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y ONSA, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etcétera, además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se han establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Bien, ahí lograron eh, escuchar al presidente de la República, Danilo Medina, quien hablaba sobre la apertura gradual de la economía en la República Dominicana. También el presidente hablaba de lo que es la COVID-realidad, o sea, de que debemos de aprender a convivir con este COVID-19 y hacía también la observación de que depende del comportamiento de los ciudadanos eh, se podría llegar a la segunda fase, así que todos debemos de colaborar y ustedes nos gustaría que comun comunicarnos con, con cada uno de ustedes para escuchar cuál es su opinión sobre estas medidas que está tomando el gobierno, si entiende usted que estas medidas eh, están siendo tomadas por el, por el gobierno han sido efectivas. Así es que nuestra línea telefónica, el 809-725-0707, está disponible para escuchar sus opiniones. Eh, ¿Sobre qué le ha parecido? Tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla y desde sí, bueno. dónde? le habla Jorge Luis Sánchez, del Centro de los Fieles. Mira, mejor. sería bueno puntualizar, es tan buena la medida que tomó el presidente, porque el pueblo no aguanta más. Pero que hacer un llamado a la ciudadanía de que tome conciencia que no es que el virus ha bajado ni que se ni que ha desaparecido de la República. Son medidas económicas para que las empresas comiencen a laborar, pero que tienen que seguir tomando todas las medidas de lugar sanitarias para evitar más contagios. ¿ok?, Así es, así es. Eh, muy de acuerdo ya, contigo, Jorge. Gracias por, la, por, por el favor de tu llamada. Y asimismo, eh, señores, nosotros debemos de seguir tomando las medidas, ¿verdad? Eh, para evitar de eh, seguir los contagios de este COVID-19 que tanta desesperación ha causado a la familia dominicana y a gran parte del mundo. Bien, mis amigos, y nosotros continuando... Con las informaciones en el ámbito... Ah, te, me dicen que tenemos otra llamada. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Es eh, de aquí del sector nuevo. Ajá. Adelante. Sí, yo no sé si tú haces una pregunta. Ve si tú me entiendes, porque yo no entiendo. Eh, pero, como dice el programa, para ti. ¿Cómo es ese programa, un ejemplo? ¿Cómo se que dinero, un ejemplo, de que el gobierno dice? Bueno, este programa, el gobierno explicaba, ¿verdad? De Ya un programa un poco más abarcador al principio, el programa Quédate en Casa solo eh, abarcaba a las, a las empresas que no estaban despidiendo empleados. En este programa, Pati, el gobierno decidió incluir a aquellas personas que no estaban en ninguno de los demás programas, ni el Quédate en Casa, ni el, el de la tarjeta Solidaridad y otro tipo de, pro, de, de programas. En este programa, Pati, el gobierno incluyó a las personas, a los balberos y a otros a otras personas que han perdido su empleo, que no son empleos tan formales. A sí, se fue. Ah, bueno, no sé si me entendió. Bien, pues bien, mis amigos, y nosotros, eh, continuando ya con las informaciones en el ámbito nacional, y es que un apagón, finaliza la rueda de prensa del COVID-19 de salud pública, así como lo escuchan en pleno siglo XXI. Un apagón, eh, la rueda de prensa del ministro de salud pública fue finalizada debido a un apagón que afectó las instalaciones de la institución esta mañana, mientras el ministro de salud pública, Rafael Sánchez Cárdenas, estaba respondiendo una pregunta, se apagaron las luces por la falta de la energía eléctrica. No ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bien, sí, gracias buenas. a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué para saber de, para saber de Vladimir ¿Para saber y su familia? Vladimir familia. y su esposa y su, y su bebé, gracias a Dios, están bastante bien. Están disfrutando ¿verdad? De, de unas merecidas vacaciones. Y en los próximos días tendremos por acá a Vladimir Paula, eh, de regreso con ustedes. Vladi, ya, no sé si usted sabía que hace un gran, hace unos días ya están libres del COVID-19 y gracias a Dios en los próximos días lo tendremos por acá con nosotros. Le decía a mis amigos que no obstante los datos en la República Dominicana, los casos confirmados del COVID-19 subieron a 12.715 con 411 eh, fallecidos, las cifras subieron a 6 adicionales registrados en las últimas 24 horas. Escuchemos la declaración de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Bueno, la, la satisfacción, la satisfacción que tenemos de... La satisfacción que tenemos con relación a Aurora, estamos en el aire, ¿qué tenemos? Ha habido un apagón aquí en, en esta zona, es muy alta y puedo decir que hay respuesta eh, bastante rápida a los reclamos de los usuarios. No conocemos absolutamente protestas o algo que tenga que ver con Aurora, sino todo lo contrario, un nivel cada vez mayor de satisfacción y se puede ver en la alta incidencia que va teniendo el, el, el número de usuarios que va eh, entrando a ella solicitando el servicio. El promedio es de 48 segundos en las respuestas que, que se dan. Muchas gracias, tenemos un, un corte. Bien señores, ahí pudieron ver en pleno siglo XXI, en esta rueda de prensa del COVID-19 que realiza Salud Pública, un apagón tremendo. Eh, debemos de corregir el dato, ¿verdad?, las, la cifras del COVID-19 subieron a 12.725 con 411 nuevos contagios, mientras los fallecidos ascendieron a 434 con 6 muertes adicionales registradas en las últimas 24 horas. Así es que ese es el dato. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa aún hay más de su fuerza informativa. Sobre todo... Bien mis amigos y nosotros ya iniciando con las informaciones en el ámbito local y es que matan una mujer de un disparo en San Francisco de Macorís una mujer de 42 años de edad fue ultimada de un balazo en la cabeza cuando llegaba a su trabajo en el residencial de Talit, en la comunidad de Mirabel de esta ciudad se trata de Sífora si jo Joanca Rosario Ten conocida como Suri quien expiró de forma inmediata tras recibir el balazo mortal. Rosario habría recibido el disparo por parte de personas hasta el momento desconocida, mientras se desplazaba en una pasola por la carretera San Francisco-Santo Domingo, en la referida comunidad. Según los datos extraoficiales, los agresores dispararon de, desde un vehículo en marcha en el que lograron escapar en sentido norte-sur. Escuchemos las declaraciones. Bien, eh, me dicen que eh, no tenemos todavía listas las declaraciones, pero esto sucedió anoche, a las, no, la mañana de hoy temprano a las 8 de la mañana, frente a la zona franca donde esta persona lamentablemente perdió la vida, si sí, por favor tenemos imágenes de esta joven eh, en vida, se lo agradeceríamos en el alma, atención Meca, si puede facilitarnos las imágenes de esta joven, la cual repetimos, perdió la vida de un disparo mientras se desplazaba por la carretera, Antonio Guzmán Fernández, conocida como la salida Santo Domingo en dicha comunidad. Bien mis amigos y nosotros ya pasando a otra información y es que matan hombres hombre de un cartuchazo por viejas recillas personales en San Francisco de Macorís. El sábado en hora de la noche un hombre perdió la vida luego de recibir un cartuchazo en el pecho por parte de, de un hombre, el cual inmediatamente cometió el hecho emprendió la huida. La víctima respondía al nombre de Antonio Manuel Fernández Alberto, alias Anthony, de 27 años de edad. Falleció en el lugar derecho tras recibir herida por arma de fuego tipo escopeta, ocasionada por un tal Randy 32, a quien la policía busca. Según el informe pre preliminar, los familiares del hoyo occiso Manifestaron que el tal Randy se presentó a la residencia del Oxiso en compañía de un tal ñón a bordo de una motocicleta. Vamos a escuchar las declaraciones del padre de la víctima. Es... Bueno, yo estaba acostado, yo me quedé a las 7 de la noche, como a las 11, me vinieron a buscar que, que el hijo mío lo habían matado. Cuando yo fui, estaba tirado en el pedamento para allá atrás. Y me dice que fue un, un tal Randy. ...con una copeta... Él, ...hay un testigo que dijo que ella apuntó con la copeta... Hay, ...hay testigo... ...y él se mandó y vino con la familia... Bien mis amigos, ahí escucharon el padre del joven... ...ultimado el pasado sábado en la noche... Eh, ...verdad, la violencia señores... ...no tiene fin... Eh, ...mucha sangre derramada ya este fin de semana... ...apenas reactivándose verdad, poco a poco la actividad económica, así van aumentando los crímenes en esta ciudad del Jaya. Fíjense señores que por este hecho la Policía Nacional activa la búsqueda de un hombre por, por la muerte del de joven que habíamos Mencionado, La Policía Nacional informó este domingo que activa la búsqueda de un hombre que ultimó a otro por viejas recillas personales en un hecho ocurrido en horas de la noche del sábado en el sector Santa Luisa de esta ciudad. Vamos a escuchar las declaraciones de Xiomara Arias, vocero de la Policía Nacional. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, trabaja en la captura de un hombre que ultimó a otro por viejas rencillas personales, hecho ocurrido en horas de la noche del sábado, en el sector Santa Luisa, aquí en San Francisco de Macorís. Antonio Manuel Fernández Alberto, alia Anthony, de 27 años, falleció en el lugar del hecho tras recibir herida por arma de fuego tipo escopeta, por un tal Randy 32, a quien la policía busca. Según el informe preliminar, los familiares del hoy oxiso manifestaron que el tal Randy se presentó a la residencia del oxiso en compañía de un tal Ñón a bordo de una motocicleta, el cual les realizó un disparo, ya que entre esto existen viejas rencillas personales, quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, manifestando el padre del oxiso que su hijo y el car Randy se dedicaban a cometer hechos delictivos por lo que la Policía Nacional activa la búsqueda de Randy, 32, exhortándole a que se entregue para así tener que evitar cualquier enfrentamiento. Bien, ahí escucharon ya el pedido que le hace la vocera de la Policía Nacional Xiomara Aria a este joven el cual está siendo bucado, buscado activamente por la Policía Nacional bien mis amigos el pasado fin de semana también eh, un joven murió electrocutado en San Francisco de Macorís en el sector Altos de la Javiela y es que un joven perdió la vida electrocutado en medio de un incidente ocurrido la tarde del sábado en este municipio, el fallecido fue identificado como Anulfo López Sánchez, de 27 años de edad, residía en el sector La Jafiela, en la calle H, próximo al puente de la calle 27 de Febrero. Según testigo, López falleció a causa de una descarga eléctrica que recibió mientras conectaba una bocina. Familiares y vecinos del hoy OXISO se mostraron con consternados por el suceso, manifestando que López Sánchez era una persona trabajadora el mismo se dedicaba a la mecánica industrial. Así es que lamentable esta información. Nosotros desde acá, externarle nuestro más sentido pésame a cada uno de los familiares. Eh, recientemente el padre del, de este joven Anulfo eh, falleció también por enfermedades eh, ya... De, varios quebrantos de salud el, el señor López como se le conocía hace apenas unos meses que falleció y ahora esta desgracia embarga a esta familia con la pérdida de este joven que debemos de decir la verdad muy trabajador así es que lamentable esta información Bien mis amigos y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito regional y es que la policía apresa a tres jóvenes por el robo de una casa en Tenares. Eh, la policía nacional informó este sábado que el apresamiento de tres personas vinculada al robo en una casa ubicada en la calle principal del sector Los Robles de este municipio de Tenares. Los detenidos son los nombrados Josual Manuel Rondón, de 23 años, residente en la calle Sánchez, parte arriba de esta ciudad. Gregory Emanuel Ramos Burgos, alias El Gordo, de 20 años de edad, residente en la calle principal del sector La Grama, y un menor de edad, cuyos datos se admiten por razones legales. Los individuos fueron apresados por el hecho de que esto supuestamente, de esto supuestamente haber penetrado a la residencia del señor Joel Cruz Pásquez, ubicada en la dirección antes mencionada, de donde sustrajeron una estufa eléctrica de color negro, una mesa de caoba de color marrón, un florero de color gris, entre otros objetos. La Policía Nacional dijo que recuperó eh, varios artículos de estos eh, que fueron sustra sustraídos por estas personas entre estos varios paneles solares de color blanco. Eh, según el informe policial también recuperaron dos televisores eh, color negro y otra de 44 pulgadas el pulgada G, cuatro bocinas y otros más electrodomésticos, los cuales eh, supuestamente cargaban estos individuos. En cuanto a los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Bien. Aquí también, señores, hay que decir que en San Francisco de Macorís en los últimos días, en esta cuarentena, se han visto muchísimos robos a residencias, eh, las cuales ah, también a propiedades como colmado y este tipo de cosas. Y nosotros desde acá le hacemos un llamado a la Policía Nacional para que apriete verdad la vigilancia y que no solo se limite a salir en los toques de queda, porque ya prácticamente la presencia policial, luego de pasar por un sector, viene siendo prácticamente nula. O sea, inmediatamente pasa el famoso recorrido del toque de queda, ya los barrios quedan a merced de la delincuencia. Así es que un llamado a la Policía Nacional para que tome medida ante esta problemática. Y bien, señores, ya nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que el pastor José Tineo ya está en tierra dominicana A pocos minutos de las 7 de la noche de este domingo El pastor evangélico Josué Tineo, diagnosticado con cáncer terminal Arribó a tierra dominicana en el aeropuerto internacional del Cibao De la ciudad de Santiago El mismo se encontraba hospitalizado en Estados Unidos Y sus amigos y familiares clamaron para que sean regresa, regresados a suelo nacional Vamos a escuchar las declaraciones De la hermana del pastor José Tineo Escuchemos Sumamente feliz Yo creo que No hay mejor lugar como tu hogar Estar aquí de verdad En este momento alegra mi corazón Alegra mi alma estar, Saber que voy a estar en compañía de mis seres queridos Es uno de los mejores regalos de verdad Que yo he recibir en este año Bueno el sistema de salud norteamericano excelente, excelentes atenciones eh, no hay palabras de verdad que yo pueda decirte en este momento porque eh, que pudieran abarcarte como todo, el, todo, todo lo que pude experimentar pero fue excelente el trato uh, todo, desde que tú llegas hasta que tú sales eh, realmente el calor humano, todo lo que se vive ahí es es otro nivel, de verdad, otro nivel. Mira, no puedo decirte que es un castigo divino, ahora sí, yo sí puedo decirte que esto es consecuencia del de pecado de la humanidad. Es lo que yo creo, es lo que yo entiendo, entiendo que mucha gente quiere atribuirle a Dios. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de la hermana del pastor José Dineo, la cual en las redes sociales se realizó un, un pedido, ¿verdad?, para que este fuera traído a territorio nacional y qué bueno que ya está aquí en el territorio nacional el pastor, el cual decimos está muy delicado de salud, pero se encuentra en tierra dominicana. Fíjense, señores, que continuando con las informaciones en el ámbito local, recuerden ustedes que para el día de hoy estaba programada una protesta por parte del comercio de no anunciarse un plan gradual de la reapertura de la economía, pues resulta que con la alocución de anoche el presidente se dirigió a la nación y precisamente eh, ya mostró este plan que exigían los comerciantes. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan María García, el cual saluda la reapertura de la economía en el país. Escuchemos. Ciertamente queremos agradecer que el gobierno Danilo Medina ha otemperado al llamado que la Federación Dominicana de Comerciantes, junto a todas las asociaciones del país, veníamos exigiéndole que se reaperturaran realmente a los pequeños y medianos comerciantes, porque entendíamos que se estaba violando lo que es la constitución de la República en el sentido de que habla que debemos de haber eh, condiciones iguales y equidad en los servicios y realmente no estaba cumpliendo esa parte por esta razón nosotros agradecemos de que el gobierno ha tomado los puntos neurálgicos que realmente nosotros exigíamos para dinamizar lo que es la economía y que los micro y pequeños empresarios realmente no se fueran a la quiebra como ya estaba se eh, eh, estaba ya analizando que muchos comerciantes pequeños iban a la quiebra y que muchas empresas grandes eh, vendiendo los productos que realmente los micro y pequeños empresarios eh, también venden. Agradecemos ciertamente a los comerciantes de la zona la unidad, el llamado que hicimos que estábamos todos preparados para hoy a las ocho de la y media de la mañana arrancar en los establecimientos comerciales con algo negro, con un suete negro, una gorra negra un pañuelo negro para llamar la atención, pero realmente no fue necesario llegar a ese extremo, por esta razón llamamos también a los comerciantes que nos apoyaron, que debemos cumplir con los protocolos que... Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones del comerciante Juan María García, quien saludaba esta iniciativa del gobierno. Mis amigos, lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana. Esperamos reencontrarnos nuevamente de 12 a 1 de la tarde en esta que es su fuerza informativa. Sobre todo...